En los periodos en los que estamos estudiando, legalmente podemos trabajar 20 horas a la semana. Esas 20 horas a la semana son suficientes para mantenernos en Australia, para cubrir nuestros gastos y para ahorrar muy poco. Si guardamos algo es bastante justo, ¿no? Son los meses de vacaciones en los que nos permiten trabajar 40 horas, en los que realmente nos dará para, para ahorrar, ¿no? Y para guardar dinero o para recuperar eh, parte de la inversión que hayamos hecho con, con el curso. Y bueno, aquí hay unos datos, simplemente para que tengan un poco de, de idea, ¿no? eh, unos datos de una encuesta que hemos hecho a estudiantes nuestros, el 22% cobra entre 15 y 18, 15 es un salario bajito, yo siempre le digo a todo el mundo que si encuentran, eh, al principio nada más llegar, si tenemos un inglés bajito, pues que... Que nos conjamos el primer trabajo que, que se nos presente, ¿no? Como para poder ir tirando hacia adelante, pero que nunca nos conformemos. Porque siempre hay un montón de oportunidades en Australia y, y, y no hay que conformarse con el primer trabajo que, que nos ofrezcan, ¿vale? Entonces, 15 es un salario bajito y hay que intentar evitarlo, porque siempre podemos optar a más. El 14% cobra entre 22 y 25. La mayoría, un 53 casi por ciento, entre 18 y 22. Esto es un salario que está bien, ¿vale? Y después eh, 10,6% que cobra más de 25 dólares australianos por hora. También tenemos en cuenta que esto es eh, pues una media porque los fines de semana, por ejemplo, los días festivos se puede llegar a cobrar doble o incluso triple en muchos trabajos, ¿no? Entonces, bueno, pues siempre eh, conviene intentar trabajar un domingo o intentar trabajar en, en un día festivo. Vale, eh, bueno, si me pueden pasar la diapo, porfa, para poder seguir. Vale, eh, tipos de trabajo que podemos encontrar, ¿no? una vez que estamos en Australia. Trabajos cualificados, eh, bueno, esto es para que ustedes vean un poco cómo nosotros mmm, dividimos, ¿no? y englobamos los tipos de trabajo. Cuando hablamos de trabajos cualificados nos referimos a trabajos tipo marketing, ingeniería, arquitectura, diseño entre comillas, de lo mío, ¿no? Que nos dicen muchos, en plan, de encontrar el trabajo de, de lo mío, ¿no? ¿Es posible encontrar este tipo de trabajo? Sí, sí es posible, pero está claro que hay que estar súper preparado. Hay que tener un inglés muy alto, hay que tener una buena preparación y no es lo más común que una vez que llegamos a Australia con un visado de estudiante de repente nos salga un trabajo de ingeniero. Esto es difícil, la realidad es así, entonces eh, cierto es que hay muchos casos de personas que una vez que empiezan a trabajar, a mejorar el inglés, a saber cómo moverse, les salen oportunidades, incluso estando con el visado de estudiante que, te, que tienes esta limitación horaria, pero casos hay. Ahora, para llegar a esto, como repito, tenemos que tener una buena preparación, hay que darle una oportunidad al país, hay que saber moverse, no es que vayamos a llegar y nos vaya a salir esta oportunidad tan fácilmente aunque como digo es posible trabajos no cualificados nos referimos a tipo dishwasher cleaner, este tipo de trabajos en los que realmente no nos piden mucho nivel de inglés ni experiencia ni, ni nada ¿no? y luego trabajos no cualificados en los que tampoco nos pidan experiencia eh, pero que están bien pagados como puede ser camarero au pair, barista, incluso recepcionista ¿no? para estos trabajos ya tenemos que hablar un poquitito más de inglés y si me pones la siguiente eh, diapositiva que va todo relacionado, exacto, aquí hablamos un poco de lo que, de lo que implica el nivel de inglés según el tipo de trabajo que, mm, al que optemos, ¿no? Entonces, para los trabajos no cualificados, eh, como puede hacer lo que habíamos dicho, dishwasher, eh, o Cleaner, pues piden un nivel muy bajito de inglés y son los trabajos a los que optaremos o podremos optar cuando llegamos a Australia, esas personas que me dicen, es que, es que yo no sé inglés, eh, voy a poder trabajar ahí, pues sí, hay oportunidades también, pero bueno, como siempre lo decimos, cuando tenemos el poquito inglés hay que echarle aún más morro todavía, hay que poner súper buena cara y, y bueno, y podremos optar a este, a este tipo de, de trabajos, ¿no? Luego, trabajos no cualificados, eh, pero un poco mejor pagados, exigen un nivel medio de inglés, ¿no? Pues ya, si queremos estar de cara al público, pues ya necesitamos hablar un, un inglés más que sea medio, que siempre decimos que el inglés medio de Australia no es el medio que, que consideramos e, en España. Normalmente, cuando una persona dice que tiene nivel medio en, Australia, eh, en España cuando llegamos allí nos damos cuenta de que realmente teníamos un nivel un poco bajo, ¿no? Y entonces siempre conviene reforzar el inglés. Es lo que realmente nos va a abrir las puertas, tanto en Australia como en otros países, tanto en, en nuestro país de origen, como puede ser España o Latinoamérica, eh, el inglés es lo que nos va a diferenciar. Y luego ya los trabajos cualificados y no cualificados que exijan un, bueno, no sé por qué pone aquí no cualificados, yo lo entiendo más bien como trabajos cualificados que exijan un, un alto nivel de inglés, ¿no? Como puede ser ya puestos como de ingeniería, de marketing, etcétera, para realmente tener una oportunidad es súper, súper importante eh, tener el nivel de inglés muy alto y un nivel de inglés eh, competente, porque una cosa es lo que podamos aprender en la calle, etcétera, y otra cosa es saber eh, cómo redactar un informe, cómo escribir un email correctamente, cómo dirigirte a una persona superior, porque no es el mismo lenguaje que utilizas en la calle el que tú te tienes que dirigir a un jefe o acudir a una entrevista de trabajo. Entonces, eso es súper importante. ¿Me estoy perdiendo alguna pregunta por aquí? A ver. Estoy intentando aquí darla toda. <risa> <risa> vale, perfecto. Eh. Podemos ahora sí responder mientras, mientras estamos en una pausa. Eh, Elisa vale. dice, si Una vez que llegas allí, ¿cómo comienzas la búsqueda de trabajo? Si o sea, por cafeterías, hoteles, etcétera, preguntando por el manager y entregando el currículum. Exacto, Elisa. Si sí, la forma más más eficaz es esa, porque al fin y al cabo te encuentras que cualquier tipo de trabajo no cualificado, como puede ser de este tipo, celería, necesitas tu presencia, tu nivel de inglés y de la mejor forma Exacto. que lo puedes encontrar es acudiendo al, uh -huh. al lugar. Y, ahora comentaremos y es cierto, también de eso, también, sí, ¿no? Exacto. Eh, sí si es cierto que ser autónomo en, en, en Australia es gratis, eh, bueno, no tienes que pagar ninguna tasa como en España mensual, pero sí es cierto que a final de año si has facturado más de 18 mil dólares, sí tienes que pagar eh, tus impuestos y tal igualmente. Y bueno, pues sacarte el, eh, el, el ABM, que es el Australian Business Number, ese sí es gratis sacarlo. Eh, ¿Cuántas horas es fácil trabajar de días? dependiente. Bueno, de dependiente necesitas tener un buen nivel de inglés, y una buena presencia y buena actitud. Es, eh, la palabra fácil es, es que es muy relativa, ¿no? Eh, trabajos hay de dependientes, y es fácil, entre comillas, conseguir un trabajo dependiente de 20 horas, porque eh, es, es, es mm, posible, ¿no? Acceder a este tipo de trabajo con, es como una piscina, con por ejemplo. Exacto. Pero obviamente, para ser dependiente tienes que tener un buen nivel de inglés y un, un, una buena presencia, desde luego. Sí, sí, sí. sí y cuando digo qué. buena presencia, me estoy refiriendo simplemente a tener buena actitud, ¿vale? A, a, a tener exacto. Parece ser Claudia A, tener, Schiffer, un, a ser correcto, a saber dirigirte eso, a las personas correctamente, a, ah, al, a eso, ah, básicamente, eso. simplemente. Sí. Sí, Ay, es que hay muchas preguntas. ¿Qué tipo de preguntas se suelen hacer en las entrevistas? Eh, cualquier tipo de pregunta, Alba, que puedan hacerte en España igualmente. O sea, un manager o el encargado de un restaurante te va a preguntar qué experiencia has tenido y para ver qué actitud tienes, si eres tímida, si eres no. Depende Exacto. del tipo de trabajo. Si, por ejemplo, vas a una empresa de limpieza, donde vas a estar limpiando o haciendo habitaciones en un hotel pues ahí no te van a preguntar demasiado, porque ahí simplemente pues que tengas ganas de trabajar y que llegues a tu hora y que estés dispuesta, a que tengas disponibilidad también, ¿vale? Y antes han preguntado el tema de los horarios también, Carla, yo siempre suelo decir, tú, pero yo siempre suelo decir que lo mejor es matricularte de mañana, porque sí. es el horario así con más eh, demanda, y una vez que estés en Australia, en caso de que encuentres un trabajo pues, por la mañana y necesites cambiarte a la tarde, no hay problema, se puede hacer igualmente, exactamente, ¿verdad? Exactamente. Además, esto también es un poco personal, pero en general eh, es más fácil concentrarse, eh, sobre todo porque al principio estamos haciendo trabajos que no son cualificados, que no nos requiere tanto tanta concentración, pues estudiar por la mañana cuando estamos más frescos para aprovechar el curso lo máximo posible y luego ya por la tarde, bueno, pues hacemos el trabajo que a lo mejor no requiere tanta concentración, bueno, algunos sí, pero en ese sentido no requiere tanta concentración como pueda requerir estar estudiando, el hacer unos assessments, etcétera, que es mejor por la mañana pero hay personas que funcionan al revés y eso también es muy personal. Pero sí que normalmente mejor estudiar de mañana. Exacto. Eh, me han preguntado también por el tema del currículum. Sí, en, en Ossy como ya sabéis, tenéis un servicio de colaboración en llegada, ¿vale? De todas eh, maneras, después hay una diapositiva en la que vamos a explicar cómo hacer el currículum, Exacto. ¿vale? Y os, y os van a mandar, de todas formas, tu colaborador o colaboradora, te va a mandar también un tipo de, de currículum, un tipo de CV, de resume, para que tú veas que no se pone foto, por ejemplo, en Australia. Eso lo hablaremos un poco más para adelante. Estamos hablando a través del tema de las familias. Eh, como ya os hemos dicho, chicos, el tema de la familia eh, es eh, importante que bien eh, tengamos suficiente solvencia económica y para poder respaldar todos los gastos necesarios. Eh, gastos necesarios, Carla, eran los, los, los estudiantes son unos 1.650 dólares por mes, eh, las parejas son como unos 500 y pico de dólares y los <risa> bebés o niños van a ir a unos 200 algo. 200, 300, 200 300, 300, sí, mensuales. 600, 500 y 200, ponte que esas son las cantidades, cuanto más niños quieras llevar a Australia, más dinero vas a tener que presentar, sí, entonces eso es mensual, ¿vale? Entonces habría que, que multiplicar. Mira, Carla, una pregunta para ti, de Guillermo. hay uh -huh. este una competición de surf en Gold Coast. Hay todos los años, si no me equivoco, en Gold Coast. Sí, esa, esa competición es cada año y en principio no, no condiciona tanto el alojamiento, entre otras cosas, porque el campeonato es en Culangata y las escuelas en Culangata. bueno, hay algunas escuelas, pero no muchas, ¿vale? De, la mayoría de las escuelas están en otra zona de Gold Coast, que es la zona por donde se alojaría. En cualquier caso, la competición dura como mucho, el periodo de espera es un mes y no va a afectar a las, a las casas compartidas de estudiantes, ¿vale? Puede afectar a, a los postes, etcétera, en la zona del campeonato, pero no afectaría a que tú encuentres un piso de estudiante. Vale. Vale, el tema de cuánto se tarda en encontrar trabajo, muy relativo realmente deciros. ¿Cuánto tiempo vas a tardar en encontrar trabajo? Porque realmente Ana es como, eh, pues eso, el que el que va buscando y tiene a lo mejor suerte en el que en un restaurante estén buscando plantilla y tal. Pues ahora hablaremos un poco más ciudad, para la, sobre las ciudades sí. principales para que tengáis una idea y sobre todo también, pues eso, decir cómo, digamos, qué tipo de trabajo es el más demandado en cada ciudad y tal. Pero realmente... Si querés, eh, que, loto, el, ay, perdona. no. Sí, sí, sí, no, porque veo que están haciendo muchas preguntas que probablemente queden resueltas con lo que viene después, que es la parte del currículum y de los tips para encontrar trabajo. Entonces, lo mejor es mejor que lo hagamos y después eh, continúen con las preguntas porque a lo mejor son respondidas ahora. Perfecto. Vale, pues si ¿sí nos pueden pasar la diapo. Y ahora si no han quedado respondidas, eh, las respondemos. Ah, bueno, esto es, eh, antes de, de aquello, pues, ¿dónde buscar el trabajo, no? Eh, para trabajos cualificados, pues, eh, las chicas ahora nos pondrán un par de links, pero hay unas webs eh, en concreto, estas que están aquí, donde, bueno, pues, donde podemos buscar ese tipo de trabajos más cualificados. Eh, y para los trabajos no cualificados que son realmente la mayoría de los trabajos que vamos a, a intentar acceder cuando estamos llegando por, por primera vez al país, etc. Eh, bueno, un inciso, ¿no? Yo siempre lo que le digo a todo el mundo es que tú tengas un nivel medio de inglés y tengas un, un, un buen currículum y tú digas, es que a mí me encantaría intentar encontrar algo relacionado a lo mío, genial, o sea, hazlo, pero este tipo de trabajos son más lentos de encontrar. Entonces, a la llegada... Intenta encontrar para poder, eh, para que no te suponga un gasto muy grande el estar allí, para poderte mantener, intenta buscar primero cualquier cosa. Y una vez que tú ya tengas tu trabajito de 20 horas a la semana, eh, ya te puedes poner eh, a seguir haciendo cosas por internet, a informarte, a hablar con la gente, gente que a lo mejor te cuente una historia de cómo consiguió trabajo. Así es como uno más eh, hace ideas y como más salen las oportunidades realmente, o sea, hablando aquí, allá y estando en el lugar. Entonces, la manera de encontrar trabajo una vez que estamos en Australia, como ya les digo, primero abrir la mente y decir, bueno, vamos a intentar trabajar de lo primero que nos salga en principio, es ir a la calle, ¿vale? O sea, sí que hay un par de webs como esta aquí, Gumtree o Job Guys, pero lo que funciona es ir a la calle a caminar y a ir lu eh, lugar por lugar eh, yendo a pedir trabajo. Entonces, yo lo que le digo siempre a todo el mundo es que vayan con una libreta. Yo sé que parece una tontería, pero esto es súper importante: que vayan con una libreta y elijan primero una zona. Pues hoy voy a ir a esta zona y vayan apuntando el nombre del negocio al que van. Y siempre preguntar por el manager. Nunca dejar un currículum a un dependiente. ¿Por qué? Porque el dependiente estará haciendo mil cosas y va a dejar el currículum a un lado y probablemente no ni lo lea nadie. A nadie. Bueno, pues llegan al sitio, apuntan el nombre, preguntan por el manager y si te dicen, oye, el manager no está hoy, pues dices, ah, vale, ¿y cuándo va a estar? Pues el lunes, pues apuntas, volver el lunes a este sitio y volvemos ese lunes, siempre hay que insistir un poco, siempre digo a todo el mundo que es muy posible que tengan que pasar dos veces por el mismo lugar o a veces incluso tres antes de conseguir un trabajo, porque muchas veces eso, te dicen, es que el manager no está hoy y tú dices, ah, vale, no, es que me dijeron que el manager no estaba y la chica me dijo como que ahora no están buscando, bueno, pero tú no lo sabes porque a lo mejor vuelves y hablas con el manager y al manager le cae súper bien y, y te estás perdiendo una oportunidad por eso. Entonces, súper importante apuntar y ir sitio por sitio, aunque vayamos a 20 sitios en, en una tarde y a la tarde siguiente vayamos a los otros 20, apuntar a cuáles tenemos que volver. Y si nos dicen, oye, que ahora no estamos buscando, pero a lo mejor la semana que viene sí, pues lo apuntamos también. Y volvemos a ir la semana siguiente y nos aseguramos de ir. Hay que ser pesadito un poco, pero siempre con buena cara y siempre con un poco de humildad y con una sonrisa, ¿vale? Siempre también otra cosa que insisto un montón, nos van a decir 10, 15 veces que no hay trabajo en este momento y eso no significa que no lo haya, sino que hay mucha gente por ahí pidiendo trabajo. Entonces, si a la tercera vez que nos dicen en un sitio que no hay trabajo, ya vamos al siguiente con cara de pena, diciendo, ay, eh, no, es que estoy buscando trabajo, pues eso ya nos va a restar un poco. Entonces, respiro Vale, me han dicho ya en tres o cuatro que no, pero no me importa. Al quinto voy a ir con la misma sonrisa con la que fui al primero. Y lo, y repito, y vuelvo a repetir. Apuntamos y si el manager no está o si nos dicen que no están buscando, pero que la semana siguiente sí, volvemos y volvemos a ir y así seguro que... Bueno, que con buena actitud, eh, en Australia no es un lugar complicado para encontrar trabajo, como dice la gente, es fácil y lo es siempre y cuando nos lo curremos y estemos ahí yendo a buscar el trabajo, el trabajo no va a venir a casa, eso seguro. La técnica de la carpeta. La técnica de la libreta, eh, que ha funcionado y... Está es una buena técnica, súper importante. Sí, sí, sí, tener buena actitud, chicos, sobre todo, y eso, sí. pues no, no es pensar que es el último trabajo del mundo, que hay muchas opciones, muchas probabilidades, Australia es un país con muchísimas oportunidades de todo tipo y es un país en el que la situación económica se encuentra en bastante buen momento, por lo cual eh, no hay que decaer ni nada porque en un momento te digan, no, no tenemos trabajo, o ahora mismo no estamos buscando a nadie, seguir intentándolo y con una actitud buena. Por eso siempre, nos me han preguntado antes, ¿cuánto dinero aproximadamente aconsejáis llevar? 1.500 euros es lo que yo suelo decir para un primer mes cuando estás allí, pues eso, tener suficiente dinero para pagar tu alquiler la primera segunda semana, eh, tener suficiente comida en tu nevera y poder sentirte tranquilo de que no vas a tener que, que, eso, que pedir limosna, ¿no? Entonces, eh, unos 1.500 más o menos yo diría que sí. Y eso, y detrás un, hay un margen, un plazo de cuatro semanas para encontrar trabajo que es más que suficiente y, y seguro que, que sale algo, ¿sabes? Seguro, seguro. Sí. Eh, si sí, vamos a repetir la charla, no, pero va a estar conectada, creo que va a estar grabada y, y subida en el canal, si no me equivoco, eh, como anteriormente lo hemos hecho. Y uh -huh. si quieres eh, alguna duda, de todas formas, Ana, nos puedes escribir en cualquier momento a OsiYouTube, a hello, arroba, y en YouTube, exacto, en el canal de YouTube. Y, y ahí nos puedes eh, preguntar cualquier duda que tengas, ¿no? Pasamos ya. Día... Uh -huh. Y seguimos... No, pasamos, ah, vale. Eh, también eso, comentar que en nuestra web eh, ponemos, colgamos cositas, etcétera. Aquí está el link que nos están poniendo y pueden consultar ahí, bueno, pues siguiendo las indicaciones, pueden consultar ofertas de trabajo que, que vayan saliendo, etcétera, ¿vale? Eh, a ver, pásenme la siguiente diapo, por ti. Esa, esa parte de la web está muy bien, sí, tú. Eh. Ah, lo que hablábamos antes, el currículum, ¿no? Eh, se hace diferente en Australia, por ejemplo, en el currículum no se pone foto, mm, pues es la costumbre de ellos y no lleva foto ni fecha de nacimiento y sin país de origen, esto es como para evitar discriminaciones, eh, bueno, sí me, lo, me lo explicaron a mí, eh, para evitar cierto tipo de discriminaciones, pues no se, no se pone esta información, sino solamente eh, la información nuestra. Súper importante que el inglés esté bien, es súper importante que esté actualizado, que sea claro y breve, y que sean nuestras aptitudes. Sí. He siempre digo para, también una cosita, ¿sí? Para hostelería, ¿no? Que digo que yo siempre intentaba pues que mi currículum ocupara un, una carilla, ¿no? Porque si vas a dejar tu currículum no llegar con sí, tres, porque cuatro, si no, cuatro días. Es que no no Si no, no te lo leen, porque si tú dejas ahí una cosa que es cueste leer la persona va a decir, es que no tengo ganas de leerme esto, simplemente por eso ni, ni te lo miro. Y sí que es verdad que, bueno, que hay gente que me dice, oye, es que yo he estudiado la carrera y luego he hecho máster y yo no tengo experiencia en hostelería, simplemente serví un par de copas alguna vez en una fiesta. Bueno, pues pongan algo, ¿vale? Si serviste un par de copas en una fiesta, nadie en Australia va a ir a, a comprobar que tú estuviste trabajando tanto tiempo en ningún. A ver, hay que ser honestos dentro de lo que cabe, ¿no? No vamos a poner que tenemos una experiencia súper grande en algo que no hayamos hecho, pero bueno, eh, yo sí que pondría a lo mejor, pues mira, pues dejarlo más bonito, ¿no? Si sirviste un par de copas en una fiesta, pues poner que has estado trabajando en ese área o algo así, ¿no? O si pues mira, pues de cleaner no tengo gran experiencia, pero eh, de vez en cuando limpiaba en algún sitio, pues lo ponemos y lo ponemos adornadito y con, para que no venga un currículum en, en el que ponga que soy ingeniero, que tengo un máster, etcétera, pero vengo a, a pedir trabajo de cleaner y y simplemente pongo que soy ingeniero y que tengo un máster y, y ya, ¿no? Entonces, pues bueno, pues intentar poner un poquitito algo ahí eh, para que ellos vean que, que tenemos algo. Sí, estaban hablando algo de cómo establecerse en Australia. Eh, ¿Cómo creo está que en ha este sido Gustavo. Quisiera que ampliar un poco más lo siguiente, la de establecerse, estarán comentado sobre conseguir empleo mientras estudias. Lo que ayuda a sobrevivir mientras estudias, es decir, mientras estudias puedes estar en el país, pero en el futuro, ¿cómo puede ser una residencia? Eh, bueno, Gustavo, nosotros no somos agentes de migración, esos son visados ya mayores, pero, digamos que para conseguir un visado de sponsor, o un visado de skin visa, o un visado de residente, necesitas tener muchísimos requisitos cumplidos, y bueno, nosotros siempre asesoramos eh, con el visado de estudiante, con el Walk Holiday también podemos tener un cable pero no podemos ayudar a aplicarlo, pero con el tema de otros visados como esos, lo ideal es que contactar con un agente mirador de migración, eh, uh -huh. y ahí ellos os van a dar toda la información necesaria, además eh, de hecho tenéis que contar también con abogados y tal para que os ayuden, porque son procesos largos además, que no es un proceso en el que tú aplicas y como la Student Visa te la pueden validar al día siguiente, ¿no? En el caso de, de este tipo de visados son más, más lentos y es un proceso más largo. Y si deciden ir con visado de estudiante, eh, mismo en Australia hay abogados de inmigración o agentes de inmigración, perdón, eh, que, que tienen algunas consultas en las que te dan el, la primera hora gratis. Vale, no son todos, pero hay algunos que sí, y puedes ir y hablar en persona con ellos. Yo siempre recomiendo a la gente... Que si no tienen claro el tema de, de, de ir para allá, de emigrar, de intentar hacer un Skill Visa, etcétera, que no lo tengan muy claro, si tienen la posibilidad de irse con estudiante eh, o con Work and Holiday, ver el país, ver cómo funciona, ver qué tal se sienten allí. Eh, y hacer todo eso in situ no, no es mala opción tampoco, porque así por lo menos eh, tienen una experiencia y pueden tomar una decisión antes de meterse en abogados, papeleos y, y hacer una inversión grande de dinero para emigrar a un país que aún no has conocido. Exacto, sí, la, la idea de la Student Visa también te permite ir con una duración como, como hemos dicho, mínima de tres meses y máxima la que queráis, ¿vale? Y ahí puedes ya descubrir cómo es Australia y, y qué te parece el país y si te encuentras a gusto y si quieres quedarte allí, por, pues eso, para siempre con una resident visa, ¿no? Entonces Exacto. es cierto que mucho mejor primero llegar y ver cómo es, incluso si queréis con una tourist visa y bueno, y pasar unas vacaciones en Australia genial también, ¿no? Pero obviamente para poder ver qué tipo de trabajos, cuánto ganas, etcétera, etcétera, también con la student visa te permite pues, vida, esto, sí. establecerte un poco más, hacer vida de verdad, porque Australia es un país bastante caro y si uno viaja con, con dinero ahorrado y tal, pues la verdad es que se te funde muy rápido, entonces... Eh, salir a tomarte una cerveza, pues te puede costar 20 dólares, desayunar igual, no sé qué, qué, qué es caro, entonces si vas con trabajo allí, estás trabajando y vas, digamos, eh, ganando dinero, ingresando desde allí, pues guay, pues pues bastante bien vivir, no sobrevivir, que hemos visto antes unos mensajes de sobrevivir, no vamos a sobrevivir a Australia, vamos a pasárnoslo bien, vamos a estudiar, mejorar el inglés y trabajar, e incluso ahorrar, hay mucha gente que ahorra, depende de cómo te lo plantees, Ahorrar para viajar, ahorrar para volver a España con ahorros, puedes hacerlo si quieres, ¿ok? Mm. ¿No hacéis alguna página específica para ver empresas de limpieza? Como ha dicho Carla antes, la de Gumtree está muy bien y hay trabajos de todos tipos. No hay ninguna empresa así específica que yo sepa de trabajos específicos, ¿no? en, en Australia, o sea, no sé si... Yo es... tampoco estoy al día de si hay alguna, eh, que yo sepa, en Gumtree es donde suelen poner casi todo. O sea, empresas de limpieza sí hay, pero páginas donde aparezcan las empresas de limpieza anunciadas, no, no. Carmen se ha unido con nosotros, menos mal. No va a echar un cable. Bueno, pasamos de diapositiva entonces. ¿Aplicar online en los trabajos también sirve? No, Aroa, es lo que estábamos comentando, ¿vale? Tú puedes aplicar online para algunos trabajos, sobre todo para trabajos más cualificados pero para trabajos no cualificados, aunque aplicar online puedas hacerlo, realmente lo que va a hacer que tú consigas trabajo de manera más rápida es que vayas a la calle a dar la cara y a, y a poner el currículum eh, en persona, ¿vale? Elías eh, nos pregunta que si no tienes nada de experiencia como cleaner ni de restauración, ¿qué pones? Bueno, pues Elías, si tienes... Mucha, qué sé yo, desparpajo, pues forma de, de saber de salir de cualquier situación y tienes actitud y quieres aprender también, es cierto, a ver, que no te van a hacer una prueba de, venga, ahora llevas 500 vasos en una bandeja para ver no, si eres sí. un camarero, no, van a ver también tu forma de trabajar, si, sí, pues eso, tienes ganas de hacerlo y tienes ganas de. Y tienes energía de aprender. y ganas de actitud, sí, es mucho más importante que, que otra cosa. Vale. Tienes aquí tus certificados, Carla, para hablar de todos los certificados que hay. Ah, vale, sí. Eh, bueno, existen diferentes certificados eh, para acceder a algunos trabajos, que esto también nos lo preguntan mucho, por ejemplo, el RCA, eh, Responsible Service of Alcohol. Eh, bueno, no los voy a nombrar todos, ¿vale? Pero los explico un poquito por encima, lo que realmente implica, ¿vale? Para ciertos trabajos en Australia, como puede ser algunos que implican servir bebidas alcohólicas, hace falta pues un certificado, o para trabajar eh, con niños hace falta otro tipo de, de certificados. Y yo creo que realmente, más que hablar de todo esto, lo que a la gente le, le interesa y lo que nos preguntan siempre es si tienen que, que preocuparse por esto antes de ir allá. Entonces yo, mmm, la verdad es que mi respuesta a esto es, todo este tipo de certificados, tanto tu colaborador como en la escuela, te van a dar todas las herramientas para que los saques, muchos son online, son rápidos de sacar, no es nada complicado, y, mmm, y no siempre los vas a necesitar, va a depender de, un poco del trabajo que tú consigas, entonces yo siempre digo que vayan, empiecen a buscar trabajo, etcétera, y si ves, pues mira, es que me ha salido una oferta, pero me piden en el RCA, pues tú diles, mira, te lo, te lo tengo enseguida, y al final es una cosa que se saca online y enseguida lo tienes, que primero explores un poco qué tipo de trabajo hay, en cuáles te han hecho entrevistas, etcétera, antes de irte a sacar todos los certificados eh, habidos y, y por haber, ¿no? Y en cuanto a barista es un poco diferente porque hay muchos cursitos de baristas por ahí que están súper bien, eh, pero al final esto sí que es un poco más práctico, en Australia eh, cuando tú vas a pedir trabajo de barista, lo primero que te dicen, ahí sí que te dicen, ¿podrías por favor hacerme un café? Y te piden que le hagas el café delante de ellos, esto lo he vivido en persona, porque yo una vez fui a, a pedir trabajo de barista y no tenía ni idea, no sabía ni lo que era de barista, realmente lo descubrí en ese momento, y me pidieron que hiciera un café, y la verdad es que no sabía y dije que lo sentía mucho y nada, y ese trabajo no lo conseguí, pero luego conseguí otro, así que no pasó nada. Eh, así que lo de barista sí que es un poco práctico. Eh, entonces, bueno, hay gente que, que ya tiene experiencia de barista, etcétera y no necesitan un título de barista sacado en Australia para trabajar de barista, sino que ya tienen la experiencia, o incluso también hay casos de gente que quise trabajar en un restaurante eh, de otra cosa, y ahí está el barista y les empieza a enseñar y aprenden con él. Es que al final son tantas posibilidades, pero bueno, si les interesa, hay cursos de barista que están muy guays también y que, eh, y que están súper bien y está súper de moda el tema de barista. También les podemos dar información, ¿vale?, de estos cursos de barista, hay muchas escuelas que los tienen. Y bueno, yo creo sí. que, no, que no voy a liarles mucho con, con todo esto, ¿no? no. <ríe> de no, si de, de tenerme en más cada más... uno de ellos. Lo ¿Quieres más... añadir algo, Carlota? No, y que estamos mandando los... Estoy mandando enlaces y las chicas están conmigo de, de todos los posts que tenemos en el blog que hablan sobre todos estos certificados uh -huh. también y, y la verdad que, que, bueno, que tenéis muchísima información ahí. De todas formas, si tenéis cualquier duda en cualquier cosa, ya sabéis que nos podéis escribir a, a, a youtube sin problema y os y resolvemos. Pero sí, yo creo que tampoco es cuestión de liar tanto con los certificados porque... Una vez que estás allí ya vas viendo a qué quieres, digamos, aplicar y tal, pues vas decidiendo. Tampoco se trata de, de llegar con todos esos certificados desde España. De hecho, hasta que no llegas allí no puedes, ¿no? No puedes aplicar. Exacto. Exacto, así que yo creo que podemos pasar de... Sí. De Para trabajar el tiempo máximo que se puede tener el estado de trabajo y si quisiera quedarme por más tiempo después de eso. Eh, a ver, John, eh, bueno, eh, es lo que hemos hablado anteriormente, ¿vale? O sea, con el visado de estudiante puedes trabajar 20 horas y una vez finaliza tu curso y tu visado de estudiante, tú puedes renovar tu visado de estudiante si tú quisieras. No sé si he respondido exactamente a la pregunta, pero creo que iba por sí, ahí. ¿no? Que sí. bueno, vamos a pasar, como están Leti, creo, y Carmen, por aquí andan también las chicas de marketing, están contestando también cosillas. Eh, seguimos con la diapositiva sobre las ciudades, ¿no? Eh, en este caso sí, vamos a hablar un poquito, hola Leti, de las ciudades eh, así más importantes a las que pues nuestros estudiantes deciden ir, que en este caso pues sería Perth, Melbourne, Sydney, eh, Brisbane, Gold Coast y bueno, hay más ciudades como podéis ver, en caso de que tengáis interés en, en ir a alguna otra de las ciudades que aparecen en este mapa, como podéis ver, siempre se puede buscar la opción, ¿no? Y mmm, qué escuela y tal. Entonces, si pasamos diapositiva, podemos empezar a, a hablar sobre, sobre cada una de ellas. Y, bueno, en Gold Coast, eh, como habéis visto antes en el mapa, está la zona este, ¿vale? La zona este de, de Australia tiene, pues eso, pues más eh, población, por decirlo así, y hay más ciudades y tal. Y, bueno, Gold Coast es un paraíso para todo surfero, para toda gente joven que tenga muchas ganas de pasárselo muy bien, fiesta y, y mucho ambiente. Y sí es cierto que en Golcos, como hemos estado hablando antes eh, sobre el destino y el tipo de trabajo y el, digamos, la, la oferta que vas a encontrar y si está, eh, digamos, eh, afectado por la estacionalidad del turismo, Golcos es uno de ellos, ¿no? Golcos hay que tener cuidado en qué fecha llegas, porque si pues, decides llegar en enero o en diciembre, pues está un poco más complicado porque esa fecha es la temporada alta para ir ¿no? Es más, la época de verano, ¿no? Entonces... Eh, Sí es cierto que Golco puede está muy enfocado al turismo, como he dicho, entonces pues hay muchos trabajos en hostelería, en restauración, hoteles, tal y el tema de limpieza también, delivery. Yo he tenido estudiantes trabajando para Uber y bueno, súper contentos haciendo deporte y trabajando y, y tal. Y entonces eh, Golco sí, hay que tener cuidado con eso y también lo que decía Carla, al, al ser un destino tan turístico, hay muchas veces que, que ofrecen pues sueldos un poco bajos, ¿no? Entonces hay que tener cuidado porque a lo mejor si hay en que te ofrecen eso, 15 dólares la hora y realmente eh, debería de ser un poco más y no, y no tan bajo, ¿no? Entonces, eh, pues eso, no quedarte con lo primero que encuentras y buscar. Pero bueno, sí es cierto que Gold Coast hay que ir en una época en la que sepamos que vamos a tener más facilidad de encontrar trabajo. En diciembre, enero, yo eh, intentaría no eh, ir sobre esa época, que si quieres ir, pues bueno, nosotros te, te advertimos y ya después una vez de allí, pues ya, tú ves cómo, cómo vas viendo, ¿no? Si encuentras o no. Entonces, si pasamos, bueno, volcos como podéis ver, es una ciudad bastante pequeñilla, comparación con Sydney, como habéis visto, son 600.000 eh, personas y las temperaturas son bastante suaves durante todo el año porque es una zona así más tropical. En Sydney, que ahí ya nos vamos un poquillo más al, al sur, eh, bueno, Sydney quiere decir, increíble, miles de ofertas laborales, eh, muchas opciones de de digamos, de escuelas y tal, también mucha oferta educativa, y bueno, el problema que tiene Gold Coast, que, que está súper estacionalizado por el turismo, no lo no tiene Sydney para nada, porque Sydney es una ciudad con turismo durante todo el año, entonces en Sydney ya sea diciembre, enero, junio agosto, ahí vas a encontrar trabajo sí o sí, además ya, pues, de por sí veis que, que tiene muchísimas más habitantes y es una ciudad mucho más grande, entonces por lo cual también más eh, ofertas laborales, ¿no? Y, bueno, la zona de Sydney también, una vez que, que os pongáis en contacto con alguna de las listas de YouTube, pues, os dirán qué zona sí podéis vivir, en qué barrio, en qué, en qué áreas más, más eh, digamos, que se adapte más a, a tus planes, ¿no? Eh, en general, Sydney, pues, eso, el clima también es un poquillo más invierno, el invierno un poco más duro, pero después durante el verano genial y tiene también playas increíbles y Sydney es un destino muy, muy, muy recomendable. Eh, si pasamos de diapositiva, eh, encontramos a Melbourne, que pues eso, va a aparecer así con, con Sydney, un poquillo menos personas, y bueno, los inviernos y los veranos son totalmente diferentes a los de Sydney. En Melbourne sí dicen lo de las cuatro estaciones del año en un día, y es cierto, y bueno, lo que tiene Melbourne al igual de Sydney es el tema del turismo, que es durante todo el año, hay trabajos durante todo el año, oferta laboral, sin problema durante todo el año y no, y no hay ese, digamos, eh, no hay que preocuparse como puede ser en Gold Coast, ¿no? eh, Melbourne lo caracteriza por ser una ciudad con muchísima oferta cultural también, hay eh, muchísimo, muchísimo ambiente, lo consideran como si fuese una Berlín eh, australiana, ¿no? Y, y la verdad que, que es preciosa, que tiene eh, también una red de transporte increíble y, y bueno, como decía, una, una oferta laboral bastante buena durante todo el año. Y si pasamos de diapositiva, creo que ya vamos con Brisbane. Brisbane, eh, otra de las ciudades así, así más cerca, perdón, de, de Gold Coast, de, de la zona así más tropical, como podéis ver, los veranos eh, son, son bastante agradables y el invierno también, y la población pues es un poco menos de, bueno, un poco menos bastante menos de Sydney y Melbourne, pero de, aún así sigue siendo más de Gold Coast, o sea que es una ciudad que yo siempre recomiendo para aquellas personas que no tienen ganas de, de viajar a, a una ciudad, macro ciudad, como puede ser Sydney o, o Melbourne y dar ese cambio. A lo mejor si vienes de una ciudad más pequeñita, pues no te apetece meterte en esa gran ciudad o a lo mejor sí, ¿no? A lo mejor te apetece ese cambio, ¿no? Pero Brisbane, pues sí es una ciudad que, que es bastante, bastante fácil de moverte, también muchísima oferta laboral durante todo el año y bueno, y el, el tema del clima en Brisbane también es muy agradable, ¿no? No tiene mar, como, como veis ahí, el, el océano es un río y no y no tenéis la playa. Pero bueno, aún así hay muchísima vida alrededor del río. Durante el verano hacen muchísimas, eh, digamos, actividades por esa zona y, y la verdad que por la zona del río Itál, la verdad que es una ciudad con también muchísima oferta laboral, oferta educativa y, y bastante bastante cómoda porque también puedes viajar por todas esas zonas que hemos dicho antes, eh, en la zona este, ¿no? Que está, pues Gold Coast, puedes ir a Cairns incluso para ver la Barrera de Coral y puedes moverte por esa zona eh, más fácilmente, ¿no? Eh, si pasamos de, de diapositiva, ya estamos con Perth, que sería la última. Y Perth, bueno, eh, es el destino menos elegido por nuestros estudiantes. Yo creo que la mayoría, pues eso, va un poco a lo mejor con el miedo de decir, ah, me voy a la otra parte totalmente de Australia pero realmente es un destino bastante recomendable, sobre todo cuando a lo mejor vas huyendo de encontrarte con mucho español, por ejemplo, puedes ir a Perth y, y saber que, que no vas a tener esa probabilidad de ir andando y encontrarte a lo mejor con alguien español, pero, pero sigue siendo una ciudad, pues como veis, eh, con, con una población también parecida a la de Brisbane, un poco menos, pero igualmente con oferta laboral y con movimiento durante todo el año no es como Gold Coast. Gold Coast es una ciudad sin más turista, ¿no? Eh, los, las temperaturas del invierno y el verano pues igual, ¿no? Un poquito más, más bajas. Durante el invierno es un poco más duro que, que en otras ciudades de, de Queensland, como puede ser Brisbane o Gold Coast. Y bueno, yo creo que, que así de las ciudades hemos hablado un poco de todas. No sé si, si tú quieres añadir algo más, Carla, sobre, sobre lo que he ido diciendo. No, me estaban aquí preguntando un poquito que cómo de fácil difícil es viajar y moverse por Australia y bueno, pues, eh, fácil es porque la verdad es que las grandes ciudades tienen todas aeropuertos y en la costa este... Hay mucha gente viajando y es muy fácil moverse dentro de la costa este, ya sea en autobús, ya sea en avión, etcétera. Ahora, barato no es porque es Australia, ¿no? Pero bueno, siempre hay ofertas mmm, eh, que salen, por ejemplo, de billetes de avión a muy bien de precio. Así que si les interesa moverse en Australia, eh, estar al loro con, un poquitito con eso. La compañía que, que yo siempre usaba era la Jetstar. Yetstar, no súper no rayado, eh, Pero pues local, ¿no? Bueno, y, pero mejor, y... mejor que raiado. <risa> mejor, sí. Al australiano. Sí. Y sí. <risa> sí, yo creo que podemos pasar de diapositiva. Y, y si sí, así hablar un poquito sobre, sobre cualquier duda que tengáis, cualquier pregunta así que haya salido hasta ahora. El link te da error. De todas formas, Ferrer, si entras en el blog puedes encontrar todos los posts sobre todo lo que hemos estado hablando, ya que tenemos muchísimo material disponible en el blog. Simplemente te vas al blog y vas buscando con palabras clave así y, y te va a salir toda la información. Sí, exacto. El TFN es el Tax File Number, ¿vale? Es el número como un número de seguridad social que necesitas a... A adquirir para poder trabajar en Australia y te ayudar a tu colaborador o colaboradora para, para poder conseguirlo, ¿vale? ¿Cuánto tiempo de alteración debería pedir la visa, Carla? Buena pregunta. Eh, pues, cuanto antes? Mm, mejor. A ver, el visado se puede pedir hasta cuatro meses antes, ¿vale? Pero, bueno, antes de pedir el visado hay que hacer una matrícula, eh, bueno, hay que hacer una serie de, de, de, de procesos, ¿no? Que mmm, yo siempre lo que digo es que el proceso no es difícil, pero eh, tiene unos pasos, ¿no? Que hay que llevar y que nosotros les vamos guiando. Entonces, cuanto antes lo hagan, siempre mejor. Últimamente migración está tardando un poco más de lo normal en conceder los visados. Entonces, eh, mínimo... Mínimo, mínimo, mínimo, seis semanas, ¿vale? Pero esto es apurar demasiado, porque como tengas la mala suerte de que inmigración tarde un poquitito con tu visado, ya vas a estar súper nervioso y, y mal, ¿no? Entonces, eh, lo mejor es, pues cuanto antes, mejor. Unos cuantos meses antes, mejor. Eh, ya te ya digo que, incluso si lo quieres empezar a organizar, seis meses antes pues muchísimo sí. mejor, ¿sabes? Porque podemos irlo organizando, aunque no po tu visado se tendrá que solicitar cuatro meses antes como máximo, pero se puede ir organizando todo desde mucho antes. Así que sí, siempre con que... todo esto, el máximo margen posible. Sí, que bueno que puedas hacer un depósito del curso en la escuela para así asegurarte que tienes tu plaza y tal, y ya una vez que tienes ya claro el destino, puedes empezar a... Um, una vez que tienes ya clara la fecha, puedes empezar a tramitar pues, eso, el tema del visado y también tramitar el tema de, de los billetes de avión y tal. Exacto. O sea que cuanto antes. ¿El qué? Leandro, que, que preguntaba por el límite de edad, pero ya le han contestado, le, le ha contestado Laura que, que no hay límite de edad para a el visado. está Laura? Bueno. Sí. <ríe> Y sí, en, en Byron Frank, como está diciendo Leti, afecta mucho también el turismo Mucho, sí. sí Sí, sí Y bueno, yo creo que... ¿Más preguntas? Gracias por la buena noticia No hay edad para estudiar Siempre podemos estudiar No hay edad para el conocimiento La escuela para los niños no es gratis No, Gustavo eh, al no ser residente australiano, no tenemos ningún tipo de pues, educación o sanidad y tal. Habría que pagarlo. Mm. Lo mejor es eso para así? Sydney, cualquier época del año, yo diría. A mí Sydney me encanta y no tiene tampoco ese frío que se te mete en los huesos como Melbourne. Melbourne es que hace demasiado frío. Sí. El visado de trabajo, Leandro, ya lo hemos hablado antes. ¿Está la work and holiday? Y solamente un número de plazas durante todo el año, etcétera, etcétera, tiene unos requisitos. En si YouTube te ayudamos con el Student Visa. Hola estudiante. Sí, vamos a subir el vídeo, Marta, va a estar en YouTube. Toda la, toda la charla, todo el webinar. Pero era solo para recibir un 6 Olga, para, para tener un, un 6 en el IELTS general, por ejemplo, yo diría que necesitas fácil un B2, más o menos, ¿no? En el IELTS general. Si quiero hacer un curso de inglés de 12 semanas y otro más de 12 semanas, el máximo de 9 meses, incluyendo vacaciones, tengo que pagar los dos cursos antes de viajar a Australia. Raúl, ¿se puede hacer? Esto seguro que le interesa a los demás también. Hay posibilidades, hay escuelas que ofrecen posibilidades de hacer payment plan, ¿vale? Hay algunas que cobran una pequeña tasa, ¿no? Un pequeño valor que no es demasiado, pero que sí, algunos lo pueden cobrar eh, por hacer este payment plan y otras que no, ¿vale? Normalmente... Eh, se pagaría de dos veces. Una parte al principio antes de irte y otra parte cuando ya hayas hecho la primera mitad de, de tu curso. Sí, ahora te ayudan con la cuenta bancaria, te ayudan con el tax fine number. Ah, y supongo que estás preguntando para buscar trabajo. Sí, bueno, es ideal que una vez que estás en Australia, ya por eso también decimos el llegar con un poco de dinero ahorrado porque, claro, si tú llegas a Australia y te, te digamos, te buscas tu casa, tienes ya más o menos establecido tu tu sitio y tal, y ahí puedes ir con tu currículum, con tu dirección, con tu cuenta bancaria ya abierta, con tu tax file number, y bueno, en el caso de que te pidan el RSA, también puedes decir, uy, sí, lo tengo en proceso, y te lo sacas ese mismo día, y así es lo que hice yo, bueno, que, que sí, obvio, el tax file number y la cuenta bancaria son cosas que, que los tendrás, de hecho, si viajas con los YouTube, al día de aterrizar, no, al día siguiente, porque tu colaborador colaboradora te ayudará. Entonces, uh -huh. por eso no os preocupéis, porque ya en llegada tenéis también el asesoramiento. Bueno, Carla, ¿cuánto dinero le dirías a Gabriel segundo, dependiendo de, del curso que vayas a estudiar, del curso, de la duración de la escuela? Hay muchas variaciones. Creo que lo mejor es que hay un link por ahí a ver si alguna de las chicas lo pudiera poner de cuánto cuánto oh, pues. cuesta ir a Australia, porque uh -huh. es un poco claro, relativo, uh -huh. dependiendo del curso, etcétera. A ver si las chicas no pueden poner este link y en verdad, bueno, pues tendríamos que ir cerrando, Carlota. Sí, ya hemos una hora ya, ¿no? Vale. Pues lo paso yo el link, por si no han pasado todavía. Vale, sí, pásaselo. No. Ah, mira, ahí, ahí lo han puesto. A ahí lo han gracias puesto. Pero a vosotros. Supuesto. Muchas gracias, muchas gracias por todo. Sí. Cualquier duda, ya sabéis, podéis escribirnos a hello com Exacto, y os sí. por Skype y todo, ¿vale? Cerramos. Adiós. <risa> <risa> chao. Cerramos. chao. Chao, chao. <risa> Gracias, majas. Gracias. <risa>